Yo creo que podemos recordar primero que hay un 90% de la población europea ahora mismo que está en zonas que rebasan los límites marcados por la Agencia mundial de la salud. El 90% de las personas. O sea que Granada no es un caso aislado. Granada es un caso más de esta mala gestión del aire que tenemos en nuestras ciudades en Europa. Y si vemos esto, el resultado real de esta contaminación es que básicamente 400.000 personas al año mueren de forma prematura en Europa, más de 40.000 en España. Es decir, problema de salud pública muy grave, porque son salud directamente nos afecta a los riñones, a los pulmones, a los hígados, por ejemplo, y también afecta al bolsillo, porque estamos hablando de más de 1.500 euros por ciudadano al año. Por tanto, ahora mismo tenemos una lucha a todos los niveles que tenemos que llevar adelante para pedir, para exigir a la Comisión Europea, al Consejo Europeo que se respete ni más ni menos la ley europea. Porque ahora mismo lo que hemos visto, como se dice claramente, que los beneficios de las grandes multinacionales automovilísticas están por encima de la salud, de la ley y del clima la de Canadá es un, es un paisaje y es un perfecto productor de alimentos es, una cosa... es la vega más fértil de Europa tiene un sistema de almacenaje de en la sierra no hay ningún lugar que acumula el riego es, puede permanecer durante todo el verano porque ahí ¿no? tenemos la nevera, el ¿no? aljibe ¿no? en, en la sierra y se va renovando Es un ciclo, cada, además cada año se renueva el 10% del acuífero. El sistema de drenaje es del tipo de los romanos y el sistema de riego es del tipo de los árabes. Es perfecto. La vega sea el soporte de la movilidad sostenible, ¿no? compatible, que es mucho más compatible además con la producción agraria. Eh, que ahora mismo es que, claro, son, digamos, eh, lo uno está machecando, otro, cuando puede haber una simbiosis en realidad es de restaurar la simbiosis entre la ciudad y la, y la vega. Si vais a renovar, por ejemplo, repensar la vega, tenéis que conservar, por ejemplo, esos suelos para uso agrícola. Y todo lo que sea monocultivo, mar de plásticos, por ejemplo, no es suelo agrícola, es suelo industrial. Y eso que hay que ser muy dados con la gente con esto, vamos. El sur agrícola es para la agricultura y ganadería extensiva, más familiar, pequeñas explotaciones, pequeñas y empresas, cooperativas, eh, ecológicas, locales de temporada. Eso es lo que llamamos agricultura. Yo creo que eso tiene que ser, yo creo, además, si ya veis por este lado, para la regeneración de, de la vega. Y, por supuesto, si queremos que esto funcione, tenemos que decir claramente que no podemos profundizar este modelo de monocultivo y de agroindustria. Y, agro y para esto tenemos que decir no al TTIP. El TTIP no va a crear empleos. De hecho, el último estudio que tenemos nos dice que el TTIP va a destruir 600.000 empleos. Eso es lo primero que hay que decirles a esta gente. Lo segundo que podemos recordar también es que el TTIP, al fomentar una agroindustria, fomenta este tipo de agroindustria en competencia directa con los pequeños, por ejemplo, las pequeñas explotaciones o pequeños comercios. Y en este caso, además de destruir los pequeños comercios y pequeñas explotaciones, lo que está haciendo es fomentar una agroindustria que es mucho menos intensiva en el empleo que la agricultura ecológica. Y es claramente que la agricultura ecológica es un 30% más de trabajo, de puesto de trabajo, que la agroindustria. Entonces, esto es un segundo que hay que recordarles. Y el tercero también es que el TTIP tiene cláusulas anti-localismo, que se suele llamar. Es decir, por ejemplo, el TTIP lo que están intentando hacer es fomentar mucho más el intercambio de bienes y servicios energéticos, alimenticios, por ejemplo, fomentando por las multinacionales. Y dentro del TTIP están pidiendo a las multinacionales, por ejemplo, que los ayuntamientos, los ayuntamientos, no estamos hablando de Europa, los ayuntamientos europeos, no pueden tener cláusulas, por ejemplo para favorecer, por ejemplo, la instalación de energía eólica local. Entonces esto tiene que ver directamente con lo más local posible. Tiene que ver con Granada. Entonces decirles esto, que eso es una realidad, el TTIP va a invadir competencias eh, locales. Esto es ilegal, es ilegal contra el, derecho europeo, el derecho europeo y contra el derecho internacional. Por ejemplo, lo que está haciendo es eh, formalizar de una forma u otra las devoluciones en caliente y de forma masiva. Cuando el derecho al asilo es personalizado, primero. Y no se pueden hacer devoluciones en caliente. Y además aquí tenemos que decir que por desgracia en España hemos sido pioneros en las devoluciones en caliente. Que la propia Unión Europea criticaba en su momento. Y si fuera poco, Rajoy critico en la Unión Europea las elecciones en caliente en Turquía, haciendo el mismo desde hace cuatro años lo mismo en el Unidad de Ceuta. Estamos en un momento que es totalmente surrealista. Recordar que un millón de refugiados, por mucho que parezca, es muy poco. Es muy poco. Ahora mismo, ¿cuántos habitantes hay en Europa? 500 millones de habitantes. Un millón no es nada. Repartido de forma solidaria entre todos los países de la Unión Europea, eso no significa absolutamente nada. De hecho, España se ha comprometido a acoger a 18.000 refugiados. Lo local impacta sobre lo global y lo global impacta sobre lo local, siempre. Como esté interrelacionado, tenemos que pensar local y actuar global. Y pensar global y actuar local, y siempre, en todas partes. Porque al final una tiene que ver con la otra. Entonces es tan importante tener concejales aquí en Granada y tener europarlamentarios parlamentarios. Porque al final somos dos caras de la misma moneda. Y por eso estamos, por eso nos entendemos también. Entonces eso, es muy importante tener esta visión siempre, al final uno se llama el local, ¿no? que es al final es global y local a la vez. Y yo creo que con esta mentalidad suponemos ser capaces de cambiar el